He un ramillete de flores secas en tu pelo Desde aquí entiendo todo de cada uno de tus silencios Y he pintado en el aire y el perfil de tus besos Y ahí afuera sigue lloviendo a cantar o Los rayos se encienden en el cielo Sumerjo las profundidades de los versos Para robarle tiempo al tiempo Y a veces la música y a veces la poesía Y es mi lucha con el tiempo Ganarle la batalla a los días Y apagar las llamas de este incendio abrir tus alas y su casa.